Su dinastía urbana, sutil 2. En efecto, yeah, yeah. el lo que a mí nacía como monarquía o dinastía día que lo oía, yo sabía que el legado me pertenecía, yeah. creen que me predecían, que me precedían, que me creen mesías, hace meses querían, meterse en el real, tente pie y serían se entre mes del día, entre tres encías, revienta la bomba y empieza la comba, el efecto en defecto de la plataforma, saltas despacio y se queda tu sombra, orbitando metros a la redonda, fetos en grandes gordas, hechos de Los doventeros con huevos, con doble tempo, a huevo Tres cuarteando, pesa al hardcore En el asador, en el asador, cocinando Con mi bando, motivados por si gano Dominando, lo brindamos, yo disparo Yo disparo Con mis manos pisaron un fósil raro Años demasiados han pasado Generaciones distintas me han influenciado He agotado la tinta de los bolígrafos Mi rap es un nudo, lo llevas en los audífonos Conectate a la onda del centro Y déjate llevar Déjate llevar Llegamos pausa Y a pasear. Mi sonido es orgánico Fumo transgénicos Y eso es irónico Antes lo típico era insipido Ahora sólido Hacen lo mínimo verídico Y es crónico Suenan ridículos sus círculos no es su único, son mis discípulos sin vínculos con músicos son de lo más realmente estúpidos, son los súbditos de Sutil 2. perdidos en perderse, en depender de verde y en deberle verdes al mercader de enfrente con más focos dentro que un robo de juguete con más pases que el cabrón de Riquelme con más tachas que un examen de 7 con más ajos que el mercado de los viernes con más monas que el silvestre así se pierden negro, así se pierden el centro y déjate llevar déjate llevar sí, ya pausa ya tiempo y sí, nos sí, ya ya ti vamos a ya ya ya ya ya ya ya ya nena ya ya ya lo explico nena, ¿Cómo ya como la fabrico, nena ni yo me lo explico, oh, puro pasión al micro. Prototipo. Nena, ¿cómo te lo explico? Uh, yeah. ¿Cómo la fabrico? Hey. Sutil 2 es el tipo, pero no es ningún prototipo.